Como aquí el teneraca cuya y a ti una campi, cuasi tanta salanta saquiané acá Wilfta pacha o aquishtawina acaluatana. Sóftal o pacha tatuunca pusik a teneraca usará y ya ja acá o Una teja ni agua acá amtata carakil duraña. Primer encuentro de intelectuales de la nación Aymar, Caja, wali ekini amuitawini. Aymara Gilatanaka, Kuyakanakao, Tantachasip Han Saraki. Kunatsaukama Amtawi Utpacha, Kuna Amtauna Castatanaki, a ver, eh, Arus Kiptañane o Akalbatanja, doctor Venecio Quispe, director de Relacionamiento y Fortalecimiento Ciudadano Ukamarkiwa. Gilata eh, Venecio Quispe, hermano, un gusto saludarlo. Muy buenos días, Camisa Gilata waliki hilata ma aski aruntawi, humatachi, ukamaraki apacha hilanakataki kuyakanakataki chenakateha istas aksa axa uksatopeta, lauxa topeita hilata ma skipuni aca wilista wakistawina, uakista wena televisión uksa toque no más ahi hilata en ayer kata ha Ruta Ruski tanyane ukata y que se llama castellano Aruza, Aruzkip Karakiyaniu, Akal Watana. A ver, Gilata, humaja eh, Janajit Abjetaya, Kun Hamasa, Wakist Asiska, Kanairiri, Hiktaptawi, Akak intelectuales Aymar, Supranco, Kisip Hansi, Bolivia, Marcasan, Kun Jamasa o una Casalant, Kara Acá Bolivia marca un hasta eh, 2009, Ucamarat naira cataroja marcha constitucional ukaua marca un mañana pampe a se va. Uka marcha constitucional se descolonización uksarua serantanya porque acá Bolivia ha ma ka ukanin apna catarino y e uka ka ukanin apna kapuca nega anka marca na amuyu apna capre anka ha anka marcanacaro ha chachen y transnacionales ukanacaro a marca entrega wayap ucatwa aca marcan chama pante organizacional marcan constitución taika camacheja aprobaya se va y asia chivas pachao apna casunyasa Bolivia marcanja aca Aymara uas Almaranca guaraní y titanos, una imagen y la na cuya canacao acá están cuatro apasillasa, Ucamaja, si vas pacho a multañasa, un suma sarantasctana y un hansum sarantante, entonces un canacua a multañasa, cuatro apasir maranja, 2021 maranja, apasuaye, nairirir tantachaui, satanua, eh, encuentro plurinacional, encuentro de encuentro plurinacional de intelectuales indígenas, buscando aymara Náca, Quechuanáca, guaraní Upanac, Tantacha, Suyuayapta y buscando a Mistawayes, Hichaja, Marajutirinja, 2022 Maranja, Tantacha, Sinasawa, intelectuales Aimaras, intelectuales Quechua hasta Amuykiri, Silaná, porque intelectuales u para Aruxaymonewa, Amuykaymochiti profesionales. A muy a a un la Ucampi, Mayacha Siyapta, Mayacha Siwayapta, a vicepresidencia Oxato Pena, Haustaptañatachi, a muy tirgilanaca, a muy acá 15, 16 y 17 de julio, viernes 5 de la tarde, Ucaro y Naburta Siwayane, Guat Sábado, Uru, Ucamarat Domingo, Uronja, Parlachiptaweña Niwa, mesan. ¿No? Sócrates, la mesa política, mesa economía, mesa cultura, mesa educación, eh, medio ambiente, justicia indígena originaria, la epistemología, la mesa económica, la mesa a la mesa económica, la mesa económica, la mesa económica, Organización en acaso va paraguay porque acá chitina tiene que tener más golpes churro ya fija acá Bolivia han entonces ucatua u cuando acá muy hit así ni estado plurinacional u xato pero ha quincasctan kuná muy una casa y kuná una casa Chacachañaspa, chitina casa turca que Acá t'achin ya ne acá estado plurinacional ha híjosa nac aymaranaca quechuanaca guarani. Tate híjosa nacawa tanto chasinyasa amuyi panysa luqueki panysa también chinyataki. Uka amuyumpiwa hilata house tap ataske hilanaka amuytiri hilanaca amuytiri puyakanaca 16-17 de julio uka Urunaka hilan. hilata como canascaracta uka Acá ha kunaimana toca en acá tuar uskip apchá asa vosas carácter. Hilata wakisipawa kalwatana mahu acá homara ya tawa estado plurinacional. ukama taqui carácter hanitim. Ucamas kun jamás kunjamás hakasis tan aymaranaka acá Bolivia Coyasuyo, Marcasana, sana. Walja aymaranaka unia pina espacios de poder, espacios políticos toca en puritaraki sarta se un acá us democracia, Bolivia, política, cultura, política economía cultura, sarta Bolivia, Hiruay Bolivia, con la constitución, la Constitution la constitución, de constitución, la constitución, la constitución, la constitución, la constitución, la constitución, la constitución, la constitución, la constitución, la constitución, la constitución, ni siquiera ciudadano Por ejemplo, ¿no? escuelas clandestinas, Hamas, escuelas de la por ejemplo que escuela Marcancha ama pampin, Marcancha Pampe, pampi, sarta wai Ucatu kata. 2006 su camarada Evo pampa el presidente wai tan. Marcancha ama pampira que presidente Ucatopero, pero ucat naira kataroja. Wal saran sarantasktan Saran economía Uxatopenja, política Uxatopenja, porque constitución política del Estado Uxatopenja y ya marcana casa, se conoce Tajewa. Ukato a Kama, jamás Astana, porque si no, jamás hausta Entonces, Ukan se conoce tagpacha, 36 naciones, Ukatokewa se conoce Tahtana. Entonces, saranta Tanoa, educación, Uksato Kensa, Ukamaraqui, democracia, Uksato Kensa, Ukatu Kato, Ukam, democracia, Apanokus eh, Estamos democratizando el país de a poco, o sea, o Castellana Rona, ¿no? Entonces, Sarantastano, pero acá un más desafío, gila. Haniteja, machac amuyunaka, machac lurao y naka, y no cañan ucaja, turka tipain at cañaniti. Porque acá pesca patak gila maranja, uca ñanja kenakaja, amuyunaka pa pero uskuntisto. La nakapua se capitalismo amuyo, liberalismo amuyo, colonialismo amuyo, patriarcalismo amuyo, machismo si muy, un machismo es muy, un si vas a acarpetar a Mujica, si vas a acarpetar a Machac uka cast hakawe apankap uka cast hakawe turkaki Entonces uka takiwa acá house tapata por proceso de cambio siste anda, uka hanyo mayampe ainash deyatahanya patu. Pero ¿cómo se si vas a acarpetar a hakinchas kakiniana? Ucampi tanta chasignani, ucampi lupiki pañani, aroma y uro, amuiji pañani, chahoji pañani, amuiunaka psumiyani, ucampiua machac lurao y nata, machac sarao y nata, machac amuiunaka tachinchayani. Castellana Aruncista solo el conocimiento nuevo puede hacer sostenible un proceso de transformación. Entonces, chasita? tachacita, ucampi tata gilata. Conchas que sahilata, chacapeníu Nakazan, aymaran amuyuna casa, udhistu a sisnawaka pacipan cosmovisión ukasa Gilata, Hilata, pachánka escripeníu sarant cará nasa castellano aruta ha vuelta o erectismo, ya te quera ukampiros ta hilata, u cajaní emtks nateja, udhaski la grasa Taniti u campeiros, aymara nakasipkara ki, jopanaka, uka muyunakampi, zipka ujakasipkara, ukata castellana ruta berhawilt o era kiñan, kunamasa wakista taskita, campi. Waliki Hilata, bueno, estimado hermano, un saludo a todos los hermanos, a todas las hermanas que nos escuchan por este medio, por la Aviayala. Para el 15, 16 y 17 de julio. En coordinación, la vicepresidencia, la Universidad Pública del Alto y la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupac Katari, estamos invitando al primer encuentro de intelectuales de la nación aymara. Esto en correspondencia en el marco de lo que el año pasado se realizó el, pre, el primer encuentro plurinacional de intelectuales indígenas. En ese contexto se había decidido de que debe hacerse también preencuentros donde intelectuales de la nación Aymar, aquello Guaraní y de pueblos de tierras bajas podamos debatir, reflexionar sobre distintos temas que hacen a la construcción de nuestro Estado plurinacional. La constitución política del Estado define que Bolivia entra en, en un proceso de descolonización. Eso quiere decir fundamentalmente de que debemos creer en nosotros. ¿Y quiénes somos esos nosotros? Somos los y las bolivianas. Y los y las bolivianas pues somos mayoritariamente aimaras, quechos, guaraníes y pueblos de tierras bajas quienes estamos convocados a reflexionar, a debatir, eh, a investigar sobre temas que hacen a la estructura de nuestro país. ¿Cómo podemos ir dándole contenido a nuestro Estado plurinacional? ¿Cuál es la política del Estado plurinacional? Con seguridad no es la política moderna, esa política criolla que hemos ido conociendo. ¿verdad? No es el, el liberalismo, no puede continuar la democracia liberal. ¿Cuál es la economía de la, del Estado plurinacional y por tanto del vivir bien? cómo se va a ir construyendo la cultura, la nueva cultura del Estado plurinacional quién es el sujeto plurinacional estos temas, quiénes lo van a discutir quiénes lo van a reflexionar somos nosotros los convocados en ese contexto, reitero para el 15, 16 y 17 de julio, están estimados hermanos, estimadas hermanas intelectuales de la Nación Aymara convocados a este primer encuentro de intelectuales de la Nación Aymara que se realizará en los predios de la Universidad Pública del Alto. El viernes, el viernes 15 será la inauguración, ahora 5 de la tarde, el sábado 16 y domingo hasta mediodía 17 de julio se realizarán los trabajos en mesa, se realizará la plenaria y las conclusiones de las cuales saldrá algunas sugerencias, recomendaciones, propuestas ...a nuestro Estado plurinacional y a nuestros hermanos, a nuestro hermano presidente Luis Arce... ...y a nuestro hermano vicepresidente David Choquebanca. En ese contexto, quienes quieran participar pueden hacerlo de dos modos. Uno, a través de ponencias, ya pueden enviar sus ponencias al consejo que está en la pantalla. Y en segundo lugar, pueden también participar solamente con voz y voto... ...en las diferentes mesas reflexionando, dialogando, debatiendo... Así que, estimados hermanos, también las ponencias se van a hacer la publicación. Seitero, están invitados a este primer encuentro. Solo si nosotros empezamos a pensar nuestros problemas, empezamos a pensar las soluciones a nuestros problemas, pero sobre todo empezamos a pensar los sueños de nuestro pueblo, vamos a ir dándole contenido a la construcción del Estado plurinacional y al vivir bien. Quieran invitados, estimados hermanos y hermanas intelectuales de la Nación Aymara a este primer encuentro. También decirte, estimado hermano, se van a realizar los encuentros de intelectuales quechuas ¿ya? en el mes de agosto y en el mes de septiembre de intelectuales eh, de la Nación de las Tierras Pajas. Estamos empezando con eh, la nación Aymar. Bueno, realmente muy importante. Los pueblos indígenas de a poco están marchando con estos grandes desafíos. Hilata eh, Venecio Quispe, director de Relacionamiento y Fortalecimiento Ciudadano. Gilata, eh, doctor Venecio Quispe. Como se puede el que encuentro encuentro que Primer encuentro de intelectuales de la nación Aymar, Ukawa, Nia, Wakichit, Ata, Caracas, La Paz, Marcasan, Kamaja, Kistat, Geniwa, intelectuales Aymar, Amuit, Irenak, Marcaja, Wilt, Atapta, Kamata, Kisiñan, Amuit, Ayan, Aymar, Nakaja, Ampachan, Nairaru, Sartanyataki.